Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su programa de Hoy Oramos. ¿Qué tal? ¿Cómo así estás? Sí, es muy bien, gracias a Dios, ¿cómo estás? Muy bien, bendecido así de parte del Señor. Amén, le damos, amén, así es. Damos gracias al Señor por su grande amor y su grande misericordia. Y pues eh, estamos eh, felices y contentos nuevamente de poder estar este... Pues en este tiempo, verdad, este de, de la oración, llevándoles eh, primeramente pues eh, a la palabra, Así este es. para reflexión. Entonces gracias, gracias por su tiempo y pues le damos la bienvenida. Así es. Bienvenidos, bienvenidos a tv.com dentro del espacio de hoy. Hoy oramos. Oramos con nuestro correo. Nuestro correo es y la TV, arroba gmail .com. Así, así es. es. Y pues les decimos bienvenidos, gracias, mil, así mil, es. mil gracias, un abrazo. Bienvenidos. Para ti, así es. Nos bienvenidos ves, nos a escuchas todos en este instante, en este momento, y los que están en vivo, pues bienvenidos. Bienvenidos, así es. Bienvenidos. También. Y los que van a ver el video después en on, on demand, pues bienvenidos. Claro que sí. A todos les damos la Cordial bienvenida, ¿verdad? Porque sabemos que los pueden ver en cualquier momento, ¿verdad? Así es. Entonces, este, sean 24 bienvenidos horas, todos y cada uno de, de ustedes. Grande. Y gracias, mil gracias por estar compartiendo estos videos. Así es. Gracias por escribirnos también. Claro, claro que sí. Y miren, compártanlo por favor. Siempre se me ha dicho que cinco. No, compártanlo con diez, hombre. Pues, si va a hacerlo con cinco. Así es. O con sus cinco más. Con los que pueda Compártalo, <ríe> compártalo. Miren, déjame decir el porqué. Tal vez a ti no te sirva tanto esto Porque tú estás bien Delante de Dios O tú estás bien en tu vida Pero tu amigo, tu amiga Tu familiar Tu compañero de trabajo La persona que tú conoces Nomás voltea tanto para los lados Y ve la necesidad que hay porque mira, tremendamente. Los correos nos dicen que hay una inmensa necesidad sobre esta tierra. Claro. Inmensa, grande, enorme, Muchísima. enorme necesidad. Entonces tú no me puedes decir por ningún motivo que nadie necesita de Dios. Al no. contrario. Por eso compártelo. ¿Con Siempre quién? Siempre necesitamos. Pues, con 10 con personas, hombre. Sí, conoces más de 10 personas. Si estás en Facebook, mira, ahí no sé cuántos amigos tendrás. Uy, muchos. El que poquitos muchos. tiene, tiene más de 10. Sí, sí. Compártelo. Sí, sí. Comparte así este es, video. Así es. Ya cuando ya tú lo estás viendo y lo estás viendo como video, pues simplemente nomás compártelo. Nada más, es compártelo. todo lo que tiene que hacer. Así es. Y pues bueno, abreviando los tiempos, porque aquí corren, pero... Uf, rapidísimo, uf, rapidísimo. Como decimos en el rancho, de volada, de volada, va corriendo. A cien por uno. Así es. Entonces, miren, el tema de hoy. El tema de hoy viene siendo la parte 2 de la oración. Así es. Ya vimos la primera, ahora estamos en la segunda. Así es. Y... Si Dios nos lo permite, vamos a tener la tercera Y no sé si también la, la cuarta Así es Entonces Y nos vamos al tema Al tema Y permítame ponerles la siguiente lámina Ok La gente se pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿cómo orar? Ah, uh -uh. ¿Cómo orar? Pero, ¿cómo orar? Te lo voy a... a a decir de esta manera bien simple, bien sencilla. Pues con fe. Amén, así ¿Con es. ¿Con fe? Sí, sí, sí, sí, con fe. Con fe. Ay, a, a lo mejor te estás preguntando. Oiga, ¿y qué es la fe? Bueno, tú que tal vez sepas muy poco de esto. Ah, no sabes qué es la fe. Te gustaría que te lo dijéramos. Perfecto. Entonces tengo que irme a la siguiente lámina, que es esta. ¿Qué es la fe? Uh -huh. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí Así en Hebreos 11.1. O sea, no tienes que estar viendo para poderlo hacer. y Sí, si el que se acerca a Dios este a, crea que le hay. Así es. Mira, este pasaje es muy clásico. Cuando digo muy clásico, estoy diciendo que es muy usado. Sí, es muy, muy usado. Muy usado, nosotros lo usamos demasiado. ¿Por qué? Porque a mí me inspira lo que, de, de, de que la Escritura sí, nos enseña amen. en el libro de Hebreos 11.1. Cuando nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se de espera y la convicción de lo, de que, lo que no, no se uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En pocas palabras, vamos a tratar de ser simples, sencillos. Hasta donde no sea posible. Y es si es la convicción. Es estar plenamente convencido que lo que tú estás diciendo a través de la oración, todos pues estamos hablando de la oración. Claro, claro que sí. Porque queremos que tú y que todo el mundo nos enseñemos a orar. Claro, amén, no, así es. Y cuando digo orar es orar. Simple no, y sencillo. Orar, orar Textual así. Orar. Oración. Entonces, cuando estamos orando uh -huh. al Dios grande, al Altísimo. Amén. Así es. Las cosas van a cambiar. Sí, claro que sí. Amén. Hay, hay un estribillo que dice que si tú oras, las cosas cambiarán. Así es. ¿Y si ¿por tú qué? hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿no Porque van? es bíblico. Si tú te enseñas a orar, las cosas van a cambiar. Pero mira radicalmente. Así, así es. Radicalmente, radicalmente, radicalmente. Entonces, volviendo aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Lo que tú estás esperando, mi amada, lo que tú estás esperando, mi amado. O sea, ¿qué, qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú deseas de parte de Dios? Entonces, tú tienes que orar. Amén. Claro, cada quien tiene que orar. Me decía mi esposa antes de entrar aquí al programa, ...que les enseñemos también... Eh, ...las cinco... ...oraciones básicas... ...fundamentales que están en las escrituras... Sí, sí, sí. ...y una de ellas es la intercesión... Uh -huh, ...también es. está la confesión... Amén. ...también está la petición... ...y lo que ustedes hacen cuando me escriben... ...ustedes están haciendo la petición... ...y nosotros cuando... ...oramos sí. pues estamos... Intercediendo, ...intercediendo por ustedes... Sí, amén. ¿Verdad? ...entonces... Pero es bien importante lo que va a continuar ahorita. Así que sí. quédate hasta el final porque al último vamos a estar orando y vamos a estar intercediendo por ustedes. sí es, y, y por eso este, les instamos uh, tanto en la fe porque es bien importante que, que la fe de cada uno crezca. Por supuesto. Sí. Porque necesitan cada uno tener su fe. Nosotros uh -huh. oramos y, y tenemos fe que el Señor lo hace. Uh -huh. Pero falta la, la otra parte uh -huh. para, para podernos poner de acuerdo y estar en la misma sintonía. Déjame decirlo de esta manera. Ya que tú y yo, y, yo, y tú, tú y yo, <ríe> somos matrimonio. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo, uh -huh. entonces... Suceden las cosas. Claro. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo de acuerdo. Claro. Como un matrimonio, para hacer lo que hacemos. Sí, pues muchas, Incluso los programas. Muchas cosas. ¿verdad? Sí. Ok. Cuando tú y Dios se ponen de acuerdo, cuando tú y nosotros nos ponemos de acuerdo, suceden grandes cosas. Amén, así es. Tú en la petición, nosotros en la intercesión. Tú orando a Dios y nosotros apoyándote con la intercesión. Amén. Imagínate. ¿Quieres resultados? Enséñate a orar. Amén, amén. Ah, Sí me dicen aquí en algunos correos que, eh, no sé si, no, no los tenía aquí preparados, pero voy a así rápidamente, puedo ver algunos de ellos, eh, de los que me piden, ¿verdad? De, de, de que, pues, están... Eh, en la necesidad de que Dios vea, que estés con ellos, ¿no? Déjame si lo saco aquí, alguno de ellos. Bueno, aquí tengo este, por ejemplo. Nada más para que sepamos la importancia de la oración. Obviamente, a veces decimos nombres, pero que no son exactamente los que están aquí. Porque queremos respetar. Sí, claro. Mencionamos un nombre, como así, María, Juanita, Lupita, Héctor, Manuel, Enrique, cualquier nombre. su Azucena, eh, María Magdalena, eh, nada más para poder eh, poner sí, un nombre una, a, a, sí, a, a la petición. Claro. Pero no necesariamente tiene que ser el nombre de la persona que está aquí. Así es. Pero tu caso puede ser similar o el de alguien que tú conoces, pues eso te decimos, recomienda. Claro, sí, porque son so, casos muy similares, parte, sí. ¿verdad? Dice, si tengo... Eh, bueno, primero que me dice... Eh, bueno, va a su nombre, ¿no? Pero no lo voy a decir. Eh, escuché su video en YouTube. Me interesó el, el tema de pedir que oren por mí. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando la persona ya... Entra y porque si sí les decimos, el, uh -huh. sobre todo en la oración de, por la mañana, sí, sí. aunque aquí también pues, lo, lo decimos, eh, es una manera de cómo acercarnos a ti y que tú te acerques a nosotros para juntos elevarnos a Ele oraciones elevar y la oración. Legales delante uh -huh. del Señor, porque queremos que recibas precisamente. Eh, tengo inconvenientes con mi esposo, con mis finanzas, con mi hogar en general. Pero me gusta me lo que dice. Uh -huh. Dice, pero quiero tener paz. Uh -huh. Muy importante. Quiero tener paz. Muy importante. Y carácter para aceptar estos momentos por los que estoy pasando. Y también el momento de la espera a la respuesta de Dios. Amén. Que a veces tarda un poquito, a veces un poquito más, a veces un poco más. Y va a ver Dios hasta donde nos queremos. Sí. El eh, Señor eh, o sea, también eh, eh, quiere ver este eh, nuestra convicción. Ajá. Nuestra convicción. Ajá. Si, si sabemos esperar, si no nos desesperamos, pero Él a, a su tiempo lo hace. Eh, exacto, ¿y por qué? Pregúntaselo al Señor. Señor, ¿por qué te estás tardando? Bueno, si es que es una tardanza para ti. Sí. ¿Verdad? Entonces, y, y me sigue diciendo aquí esta personita. <ríe> Y no sentir ese temor. Y en Dios no podemos tener temor. No, de ninguna manera. Debemos de tener fe, creer, confianza, seguridad. Así es. Es, eso Así es, lo, es lo que es la, la, la oración. Y la oración simple y sencillamente es una plática con Dios. Es una plática con Dios. Como cuando mi esposo y yo platicamos de algo. Amén. Cuando platicamos con alguna persona, cuando platicamos con algunos de nuestros hijos, cuando platicamos con alguno de nuestros nietos, es una plática, así es con Dios. Uh -huh. Cuando tú platicas, te enseñas a platicar con Dios, no tienes ningún problema. Es como cuando tú agarras el teléfono y tú le hablas a alguna persona, o te habla con una persona, ¿qué haces? Te pones a platicar, te pones a hablar. Así pero es. cuando tú te estás dirigiendo a Dios uh -huh. pues tú ya estás orando así es estás platicando, ¿qué le estás diciendo a Dios? pues tus necesidades tus penas, tus, tus angustias tu, tu, tus gozos, tu alegría, tu felicidad eh, por ejemplo, estás cumpliendo años señor, gracias porque me permites cumplir un año más de vida oh, Sí, perfecto, sí, qué, qué bueno que hay es. ese agradecimiento amén. también están las oraciones de agradecimiento de agradecimiento, de gratitud entonces de gratitud, exacto. así es entonces, pero pues, también la de petición y, y, y la de intercesión, bueno, esa no la dejas a nosotros, nosotros vamos a interceder. Porque... Sí. Entonces. Así es. Eh, pero aquí me llama la atención y por eso lo, lo comento. Uh -huh. Dice y no sentir ese temor y dolor. Y es que cuando el diablo te agarra de, uh -huh. de de tu pescuecito sí. Sientes que te estás ahogando... Sientes que te estás muriendo... Sientes que... Uh, un, un problema tremendo... Ok. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí esta persona nos dice... Y no me deja avanzar... Claro, en esa condición... ¿Y sabes por qué? Juan 10.10... 10, ¿Qué nos dice la escritura? Que el diablo solamente ha venido a hurtar, A matar... Y a destruir... Pero ¿sabes qué? Jesús dice... Pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amen. En abundancia. Amén, así es. Entonces, ¿cuál es el problema de, de estas situaciones? Cuando vienen los temores, viene la duda, viene la desconfianza y todo eso. Es lo que ella me está pidiendo que, que la eh, intercedamos por ella. Sí. ¿Por qué? Porque, sí. Porque a veces siento. Que me voy a enfermar. Mm. Sí. Y eso es una realidad. Sí, sí, es que es... ¿Esa es una realidad. Así es. Cuando Satanás pone todo ese tipo de presiones en tu vida, pues usted está enfermando Sí, por eso sí es, es muy importante confesar. Confesar este, con, con nuestra boca, ¿verdad? Este, cuando ordeno mis palabras correctamente. Ajá. Dios manifiesta los beneficios de gran salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10.10. 10. Y con mi boca hago confesión para salvación. Amén. Que incluye sanidad, liberación y toda bendición física y espiritual provista para nosotros en Cristo. Y con palabras, venzo a, a Satanás. Ahí en Apocalipsis 12.11 nos, nos habla de eso. Yo sé también que las palabras pueden... Eh, hacer desaciertos, la mayoría de nuestros problemas son problemas de la lengua uh -huh. sí y, y pues ahí nos lo habla en Proverbios 21-23 y una confesión negativa precede a la posesión de cosas equivocadas uh -huh. nos habla en Proverbios 6-2 uh -huh. entonces con la boca la confesión puede ser hecha para enfermedad, derrota, esclavitud, debilidad, falta y fracaso entonces, yo rehuso tener esa mala confesión. Es, es lo que debemos de, de, de tener en nuestra mente, en esta ocasión, uh -huh. rehusar a esas malas palabras porque son, este, eh, humanamente, eh, o sea, ya sin pensarlo, ya confesas la, la, la, la falta de fe. La derrota. La derrota. Sí, entonces, mis palabras se, se hacen eh, maravillas, palabras de alabanza, palabras que confiesan la palabra de Dios, eh, palabras de autoridad segura que echan fuera el poder satánico, palabras de cánticos sí, las palabras son la moneda del reino. Yo confiadamente hablo palabras que hacen maravillas. Entonces es lo que debemos de tener en uh -huh. nuestra mente, en nuestro corazón, palabras de, de bendición, de alabanza, de confesión, o sea, palabras que, que, que, que no que nos eleven en nuestro espíritu y que alabemos al Señor por lo que Él es, y en ningún momento debemos de, de, de confesar palabras de, de, de, de derrota, de... Así es, entonces es bien importante lo que estás mencionando ahorita, porque dice ahí en que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, sí, de lo que hablamos, sí, sí, de lo que sí, decimos, es. por eso tenemos que enseñarnos a confesar tenemos que enseñarnos a hablar amén, amén. y tenemos que enseñarnos a comunicar con Dios a través de la oración. Amén. Exacto. Es importantísimo. importantísimo. Muy, importante, muy importante. ¿Por qué? Porque si dice que la vida y la muerte sean en poder de la lengua, uh -huh, uh -huh. entonces a veces nos deleitamos diciendo: Ay, es, es que yo sufro mucho. Y se lo andas platicando a todo el mundo Y ay ah, es que yo tengo muchos problemas sí. Y se lo ando platicando a todo el mundo y, O lo estás confesando constantemente Nos hacemos víctimas Sí, e incluso con las finanzas Y con las enfermedades Y con los problemas de, de matrimonio Y con los problemas con los hijos Con los problemas de las drogas Con los problemas de, de X, Y, Y, Z Sí Entonces, la confesión es hablar Hablar, es hablar Amén La oración es hablar Amén. El poder está en el hablar. En el hablar. Mira. Así es. Las palabras tienen poder, por supuesto que claro, sí. Claro que tienen poder. Una prueba palpable de eso. Toda la creación fue hecho por la palabra. Por la palabra. Dios dijo, hágase y fue, y fue hecho. hecho. Amén. Punto. Así es, exacto. Pero hay algo que es bien importante, que es lo que vamos a continuar ahorita aquí. Pero antes quiero terminar un poquito con este correo que recibimos. Ok. Porque me agrada lo que dice eh, eh, esta personita. Y tengo certeza. Uh -huh. á, ándale, qué bueno. ¿verdad? Gloria, es lo que dice gloria, Hebreos. Gloria es tener Dios, la, certeza, la seguridad. La certeza de que el único camino es Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Eso es amén, definitivo. Así es, claro que sí. Eso es definitivo. Eran es de, es definitivamente. Jesús mismo dijo: Yo soy el camino, yo soy sí, la verdad, verdad, yo soy sí, la, soy la y vida. Y nadie va a ah, mi Padre si no es, si no es por mí ah, Amén, Jesús. así es, definitivamente así es. Entonces, Jesucristo es el camino. Él es el camino. Y Él es la respuesta a amén. todos tus problemas y a todas sus necesidades. Y sin él no voy a ningún lado, por, por supuesto. Definitivamente. O Definitivo sea, y afirmativo. El, eh, él, es, él es todo en, en nuestra vida. Dice, pero quiero dejar todo y descansar. Dice, y por eso estoy pidiendo la oración. ¿verdad? O sea, porque ella quiere sentir esa paz, esa confianza, esa seguridad. Ella quiere sentir que está eh, como cuando. No, pues, a ver si sale usted una imagen. Eh, como un bebé co <ríe> <ríe> como un bebé que, que, que, que así que, que, que cuando mamá agarra a la criatura y, y lo tiene ahí en, en sus brazos ahí eh, acariciándola Besándolo ay mi hijita todo depende de si niñito niñito verdad ese bebé ay mi cariño mi mi amor mi, mi amor. tesoro mi, mi, mi X es. y Z, así son para Dios así es Así somos para él. Sí, este, mi paso os dejo, dijo el Señor. Uh -huh. Mi paso os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. ¿Verdad? Exacto. Entonces tenemos que estar en el Señor. Así es. Entonces, y por eso ella está eh, pidiendo. Eh, y ella dice, y para dejar y de soltar todo eso en las manos del Señor. Y eso es lo mejor que podemos hacer tú y yo, y, y todo mundo, y todo, mundo todo, todo mundo, mundo, todo mundo, todo mundo, y por eso estamos en la oración, y por eso lo estamos importante. ahora y, en, en la parte 2. Y, y no sé cuántos más vayamos a hacer, uno, dos, claro. o tres, o cuatro, no sé, a lo mejor nomás hasta aquí llegamos, todo, uh -huh. todo va a depender de lo que sentimos de, de parte del Señor. Entonces, aquí está una promesa de Dios, Marcos 11 24, ¿Qué nos dice Marcos 11, 24? Dice así, dice, por tanto, os digo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Voy a tratar de parafrasearlo un poquito. Mira sí. que te digo, que todo lo que me pides en oración, hazte cuenta que lo está haciendo el Señor Jesús. Amén. Creo que lo vas a recibir y lo vas a tener. Amén, así es, amén. Pero pídemelo orando. Orando orando. Entonces, ¿quién debe de orar? ¿Quién debe de orar? Déjame decírtelo honesta y sinceramente. Tú. Tú tienes que orar. Tienes que enseñarte. Amén. Y nos hemos propuesto a querer enseñar a orar. Y lo que tienes que hacer es nomás, como agarrar tu teléfono, y si quieres usarlo como, como un instrumento, úsalo, por favor. Y date de cuenta que la otra línea tienes a Dios. O tienes al Señor Jesús. Amén. Y que la señal que, que sale de tu boca hacia la persona de Dios es el Espíritu Santo, sí, es ¿no? la conexión. Créelo, y si quieres, péscate el teléfono si, si, si, si lo, lo sientes así, y dile, Señor, aquí estoy. Así Pero, es, Amén. ¿no? yo quiero platicarle señor así dile yo quiero platicarle cuál es mi necesidad cuál es mi problema y empiezas empiezas a, empiezas sí. a, a decir Jeremías. señor cuál es tu necesidad cuál es tu problema qué es lo que te está afligiendo o también cuál es tu alegría sí también cuál es tu contentamiento cuál es tu gozo sí. este Tienes una actitud de, de, de gratitud y agradecimiento, pues también. alaba y bendice al, al nombre del Señor y, y dale gracias. Mira, ¿cuándo te puede dar más gusto cuando vas al banco? Escúchame bien, porque esto es la primera vez que lo voy a decir en todo el tiempo que tengo de, de, de prédica. Porque nunca lo había dicho y lo voy a decir ahorita por primera vez. ¿Qué te da más gusto cuando vas al banco? Cuando vas a pedir o cuando vas a depositar? Muy muy buena reflexión. Pues cuando tú vas a pedir, te vas a encharcar, te vas a endeudar. Pero cuando tú vas a depositar, es porque tienes suficiente para depositar. Para depositar Amén. Para guardar, para ahorrar, para tener ahí tu reserva. Así es. Pero cuando vas al banco y nada más vas porque vas a pedir, toma en cuenta que, que vas a tener deuda. Uh -huh, uh -huh. Sí, y, y, y bueno, ahorita que dijiste <risa> eso, ese, me acordé de que el Señor tiene, tiene allá uh -huh. las oraciones que uno hace. Ahí hay un depósito uh -huh, uh -huh. de oraciones. Uh -huh. Y, y pues es una bendición poder tener depósitos de oración porque tenemos eh, esa bendición de que el Señor la recibe y el Señor nos contesta. O sea que todo lo que tú platiques con Dios son como las moneditas uh -huh. que se están ahorrando o se están gastando. Métele es. al tesoro de Dios Amén. con tus oraciones de gratitud, de agradecimiento, de alabanza De alabanza, sí eh, E incluso hasta te vas a enseñar A interceder tú De, interces, por los demás. de intercesión, sí, claro ¿Por quiénes vas a interceder? Uy, uh, tienes mucho por quién interceder Te digo Si estás casada Y tienes a la familia Pues por tus hijos, claro. por tu esposo Por tu esposa Si tienes a tus padres, por, por tus padres O por tus hermanos Amén o, o por cualquier familiar, o por cualquier amistad, por tu trabajo, por tu negocio, por tus clientes, porque tienes un, un, un dedón de dónde tener sí, un ingreso. Un, un, te Entonces, ¿Por cuánto puedes interceder? Pues, ya te estoy diciendo y nomás te estoy diciendo unas cuantas cositas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué importante es el poder enseñarse uno a orar? Así es. A orar. Y orar. Es simple, sencillo, es platicar con Dios. Platicar con Dios, amén. Pero también es para que la oración tenga su fundamento bien, bien, bien, bien consolidado, uh -huh. para que todo eso funcione adecuadamente, para que eso funcione correctamente. Uh -huh. Y sobre todo en el área familiar, y matrimonial, área familiar. Sí es, sí es. hay algo, también en la laboral y en todas partes y en todas formas, hay algo más que les queremos mencionar. Uh -huh. Y me voy, tengo que ir entonces necesariamente a la siguiente lámina, ahora vimos esta, para que lo vayan asimilando estuvimos en el verso 24 uh -huh. que dice por tanto te digo que todo lo que pides orando que de que lo y Dios, Dios, Dios vendrá, vendrá. Amén, amén. esa es promesa de Dios pero la promesa sí continúa de esta manera Ay, Marcos 11 25 no dice así, dice, cuando estéis orando dice perdonad, si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre, está en los, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestros pecados, vuestras ofensas. Pues, sí, ofenso, o pecados. Uh -huh. Vamos a leerlo tantito, ahí lo voy a dejar. Dice, ¿y cuando qué? Cuando pues, estés, ¿qué? dice. Orando. Ir. Ah. Orando. Entonces, ¿quién tiene que orar? Pues, tú, tú, mi amada, tú, mi amado. Entonces, cuando tú estés orando, ¿qué dice? perdona Perdón. Uh -huh. ah, ah. Si tienes algo contra alguno, ah, ah. contra alguien. Y si tienes algo contra alguien, amigo, vecino, jefe, empleado, eh, esposo, esposa, mm, cuñado, cuñada, suera, suero, eh, papá, mamá, qué sé yo. Pero uh -huh. si tienes algo contra alguno para que también vuestro padre, que está en los cielos, nos perdone a nosotros, tenemos que perdonar aquello que pudiéramos a nosotros haber ofendido sí. y a veces hasta sin darnos cuenta. sí, sí, este es, es, es que en realidad la oración es muy personal, eh, les hemos dicho que es como el comer, es muy personal. Eh, sí, es decir, o por tomar agua. Por o, o tomar agua, este pues o sea la persona tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene sed, porque tiene hambre. Eh, o sea, yo no puedo comer por ti ni tú por ¿Quién es la personal? Tengo... <ríe> Entonces así es la oración. Y, eh, <ríe> o sea, yo tengo que orar porque es mi oración personal, es mi anhelo, es mi deseo delante del Señor. Entonces yo oro al Señor, uh -huh. pero oro con fe uh -huh. y de esa manera el Señor nos contesta. Porque no estamos solos. Su Espíritu uh -huh. Santo está con nosotros. Amén. Entonces, este, en esa fe, esa confianza, eh, nosotros sabemos que el Señor nos responde. Sabemos sí. que Dios, Dios sí, sí, está claro aquí. Que sí. Y uh -huh. que si el, el, el aire que, que respiramos sí. viene de parte de Él, pues, eh, o sea, si vivimos, por Él vivimos. Por él vivimos. Así es. Entonces, damos gracias a Dios por, por todas sus bendiciones. Así es. Miren, eh, por ejemplo, esa lámina. Salvemos a nuestra familia hoy. Qué bonito es que papá, mamá, aún incluso los hijos, los enseñemos a orar. Claro, sí Digo, es. En el caso de una familia. Sí, es muy importante. Muy y de importante. esa manera estamos salvando a la familia. Uh -huh. ¿De qué? De todas las as asechanzas del diablo. Ahora, de ahora tú diciendo que es como el comer, uh -huh, uh -huh. o es como el tomar agua. Yo quiero decirte esto, antes de irnos ya a, a la, al final. Cuando hay tus problemas, cuando están las necesidades, cuando todas esas uh, situaciones a veces de crisis, eh, espiritual, Adversa, financiero, viene... uh -huh. eh, de salud, eh, porque todo viene a una crisis. Sí, viene a eh, una crisis, eh, sí. Eh, en aquello que, que te está afectando eh, el, el no poder estar bien en tu matrimonio en tu noviazgo en tu trabajo, en tus finanzas en tu salud, en todo en, todo, en, todas, las en áreas todas las áreas, de la, áreas vida. de la vida así es, imagínate que estás en medio del desierto ¿qué es un desierto? un campo enorme desierto de, de, de, de, de arena de arena Bien desértico. El sol que brilla a todas luces. Tremendamente. <ríe> y empiezas a sudarse, te empiezan a resecar los labios por la deshidratación. Sí, claro. Y tú estás con la angustia de que no hayas, si corres para la izquierda, para la derecha decides para adelante te regresas qué Ay. haces a veces la gente se siente así uh -huh. y eso tampoco nunca lo hemos mencionado así es pero de repente me ves a mí y me ves con un vaso de agua fresca en mi mano y tú que se te están resecando tus labios de, de, de esa deshidratación uh -huh. ya por el calor, por el sol y por todo lo que tú quieras, por esa angustia que traes. Y me ves a mí, que estoy ahí en, en un oasis ahí, así. Mm. Qué rica agua tan refrescante. Y tú, que traes una sed tremenda. ¿Qué haces? Te vas a poner más angustiada Si no tomas el agua uh -huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros A través de lo que estamos enseñando De la oración? Uh -huh. Tómate la oración como si fuera tu agua Que te va a refrescar Amén Que va a saciar Toda esa angustia Toda esa Amén. situación por la que estás pasando Y que cada que tú empieces a orar es como tomar tus traguitos de agua. Mm. Mm. Gracias, Señor. Y empiezas a refrescarte. Empiezas a mojar tus labios. Empiezas a sentir que Amén. tu garganta ya no se seca. Empiezas a sentir la paz del Señor. Amén. La Amén. confianza, la seguridad. Ya no te sientes solo. Ya, ya, ya, ya no te sientes perdido. Amén. Así es. Así es. Entonces, ¿qué importante es esto, mi amado, mi amada? Que nos enseñemos entonces a orar. Porque Si muy aquí, importante, muy importante. Si aquí nos, nos está diciendo esto. Y cuando estés orando. Uh -huh. Quiere decir que tú tienes que enseñarte a orar. Por necesidad. Amén. Nosotros vamos a interceder por ti. Ya te lo dijimos. Pero también el perdón es importantísimo. Amén. Cuando tengas algo contra alguien. Con quien. Con el que sea. O con la persona que sea. ¿Por qué razón? Okay, Para perdón. que también vuestro Padre que está en los cielos Te perdone Todas tus ofensas O todas tus fallas O todos tus pecados O todo lo que hayas hecho equivocado uh -huh. Exacto Así Entonces es. Y es como salirte ya del desierto Cuando tú empiezas a perdonar Exacto Así Cuando empiezas ahora y a perdonar Mira, empiezas A ver ya Lo verde empiezas a liberar. Te empiezas ya a sentir que ya no estás ya en el desierto, que ya estás en la salida del desierto. Uh -huh. Pero déjame darte la última lámina que tengo aquí preparada para ti. La promesa de Dios. Ahí en Marcos 11, 26, dice lo siguiente... Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ok, entonces voy a dejar la lámina tantito. Dice, porque es. si nosotros, si nosotros, tú, y yo cualquiera, no perdona. Así es. Ay, Ahí dice que tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. Así es. Guau. Wow. Es muy importante, muy importante esto. Y tomarlo con una promesa Que se va a cumplir Sí, sí, sí Tú no perdonas, tú no cambias Tú sigues igual Pues este señor va vas a decir Ok, entonces hazle como tú quieras Sí Porque no me estás tomando en cuenta Sí, sí, porque a, a, este, Esta es la regla Es la instrucción y si no lo haces Pues, I'm sorry es como, vamos a poner, estás trabajando en un lugar, pero hoy quieres faltar, por la razón que tú quieras, pero que hoy quieres faltar, pero que no te dejen de pagar. ¿Qué dice tu jefe? No, chiquita, no, no, no, papito, no, no, no, no, tú vienes, yo te pago, tú no vienes, no hay. Claro. O que vas a comprar algo, o que alguien va a comprar algo a tu tienda. Y te dice, ah, vamos a poner el teléfono. Oiga, yo quiero ese teléfono. Pues y dando. Págame y tú lo llevas. Así es. Uh -huh. Tiene que haber un pacto, tiene que haber un claro. compromiso. Claro, claro. A lo mejor te lo puede enfiar. O puede ser a crédito, como se dice también. Pero tienes que pactar. Exacto. Entonces, Dios hace un pacto. Así es. Dentro de sus promesas es, es como un pacto. Tú perdonas, yo te perdono. Claro. Tú sí. no perdonas, I'm sorry. Tú ves por dónde te quieres ir. Te vas por mis mandamientos, mis decretos, mis estatutos o te vas por donde tú quieres. Exacto, así es. Muy importante. Por ejemplo, bueno, las personas que dicen que no creen en Dios, dicen, hey, este virus no es para mí. ¿Qué puede hacer el Señor por ellos? No, pues él, ahora, él ya hizo todo. Ahora, lo importante de la oración de intercesión, pues es bien importante que también sepas orar. Y que también sepas interceder. Amén. Y voy a poner un cuadro. Así de esos de los que a cada rato recibimos De ese esposo que se va El perdón Para restauración uh -huh. sí, Para sí, renovación Debe de haber un, un, un perdón Mira Así es Por la experiencia que tenemos nosotros Cuando verdaderamente oramos y le creemos a Dios Dios restaura las vidas como restaura los cuerpos restaura los matrimonios así restaura es. la familia pero de ahí la gran la gran importancia de enseñarnos a orar muy importante y de perdonar si es que estamos haciendo una falta uh -huh. exacto así es para que Dios entonces nos dé las respuestas y también creerla que cuando oramos la vamos a recibir. Amén. Amén. Porque dice que, déjame ponerlo aquí. Y todo lo que pides orando vas a tener que creer que lo vas a recibir y lo vas a tener. Amén. Y vendrá. ¿Y vendrá? ¿Qué quiere decir? Que lo vas a tener. Uh -huh. Pero están las condiciones bíblicas Ahí está. Que es la palabra de Dios Amén. Hagamos las cosas bien hechas Para que todo funcione bien Si el Señor dice Que Nos arrepintamos Que perdonemos Amén. Él también dice okay, Amén. Yo te acepto y yo te perdono Es como cuando una persona muy pecadora Muy pecadora uno que anda de, en, en el adulterio. Vamos uh -huh, a ponerlo así. Uh -huh. Porque hay muchos cuadros de esos. Uf. Así es, muchísimo. Está plagada los correos aquí de gente que anda en malos caminos. Ok. E incluso puede ser un homosexual, una lesbiana, una prostituta, puede ser un criminal, puede ser un, eh, un, arco, eh, un arco, puede un arco. ser un criminal, puede ser un, un ladrón, puede ser cualquier persona. Así es. Cuando tú te arrepientes honesta y verdaderamente delante de Dios, haz de cuenta que sí, debe de haber, eh, de haber, eso es como, como un borrador. Un quebrantamiento delante de Dios. Es como un borrador y que esa es una pizarra. Que esa es una pizarra. Como en los que hay en las escuelas, en las oficinas. El Señor viene y. Tú te estás arrepintiendo y yo estoy borrando. Uh -huh. Así es. Y yo pensando, Oiga, ¿dónde está ahí mi pecado? No, pues ya lo borré, ya te arrepentiste. Oiga, uh -huh. pero que yo era un homosexual. Pues ya, ya lo borré, ya no lo eres. A partir de, de ya, ya no lo eres. Uh -huh. No, pues que yo soy una lesbiana. Eras, ya no lo eres, ya, ya lo borré, ya te perdoné. Uh -huh. Pero ¿qué va a decirte el Señor? Como cuando. Le llevaron pues, a Jesús sí, sí. A aquella mujer que la sí, querían apedrear porque ¿por la habían pescar en, en, en adulterio. Y cuando le preguntaron a Jesús, que pues, Moisés había ordenado que, que, que la apedrearan, uh -huh. y bueno, uh -huh. si usted no, vive de pecado, pedaz. pues arraje la primera piedra. Entonces, cuando se agacha el Señor Jesús, como esperando. Y estaba oyendo que estaban cayendo las piedras al suelo, yo creo, desde seguro. Se levanta y le dice a la mujer: ¿Dónde están los que te uh -huh. acusaban? Yo, pues, no, ya no hay nadie. Ya se fueron. Yo, pues ni yo te condeno. Pero, ¿sabes qué? Le dice: No peques más. Así te perdonas. Pero ya no peques más. Hasta aquí. Haz un cambio. Entonces, si el el adúltero se arrepiente. Ya, señor, Se tiene que le, hacer le, le quita... Cambios en sus vidas, sí. Que, que, que eres homosexual, que eres lesbiana, que eres prostituta, que, que, que eres ladrón, que, que eres... El señor borra. Uh -huh. Perdona. Ah, así es. Pero lo único que te dice, no lo vuelvas a hacer. Así es. No lo vuelvas a hacer. Punto, así. Claro. Y ahí está el gran secreto de la oración. Que le vamos a hacer al Señor. Y la que Él nos responde. Cuando podemos creer. amén Entonces cuando tú. Si tu esposa se te fue. En primer lugar. Empieza a interceder por Él. Que el Señor lo toque. Amén. Que cambie su mente. Que cambie su vida. Que te lo traiga de regreso. Y glorifiquen el nombre del Señor. Pero tiene que haber una prueba de ese arrepentimiento. Exacto. Míralo alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Busquen un templo donde congregarse, donde les prediquen la palabra de Dios, más o menos como estamos haciendo nosotros aquí. Ya tienes uh -huh. más o menos un ejemplo. Uh -huh. Donde les hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y amén. donde puedan hacer la oración de poder. Amén, así es para que haya cambios transformaciones miren aquí es la mira que tengo aquí ya es tiempo, es tiempo ya es tiempo de hacer cambios Amén. de así romper esos es, paradigmas, paradigmas y de innovarse, y de innovarse. Amén. Amén. En Amén. el señor así es ya es Correcto. tiempo ya es tiempo mi amada ya es tiempo mi amado de hacer esos cambios y entonces la familia empieza uh -huh. a tener un cambio, un cambio extraordinario. Amén. Amén. Y empieza siempre con uno. Exacto. Empieza contigo. Así es. Salvemos pues a nuestra familia hoy. Hoy, hoy, hoy es el día de salvación también para amén. nuestra familia. Sí, amén. Salvemos nuestra familia hoy. Y con la fecha de este video. Hemos empezado ya a escribir sobre este libro. Ya, ya Acabamos de empezar. ¿Cuánto tiempo voy a tardar? No sé. Pero ya, ya empezamos a escribir al algo al respecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene muchos enemigos. Oh, La sí. familia tiene muchos enemigos. Así es. Por eso tenemos que romper y hacer cambios. Romper los paradigmas innovarse Amén. para poder ver los cambios en el Señor y el perdón viene a ser de suma importancia por sobre todas las cosas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas Amén. y ya por último les digo lo siguiente si tú que Quiero pensar que tu esposo se fue O que tu esposa se fue es, es igual ¿Por qué se fue? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Por qué él o ella Tuvo que buscar en otro lugar Lo que tú No estabas dando? Uh -huh. Analízalo Reflexiona de ahí es donde tenemos que hacer los cambios. Exacto, así es. Así es. No queremos perder lo que ya tenemos. Cuando teníamos una librería cristiana, hace ya algunos añitos, la tuvimos por 14 años, pero había un cuadro hablando de los matrimonios ya de, de, de, de largo tiempo. Que no era lo importante tener. Sino el retener. Uh -huh. Como nosotros que ya tenemos 49 años de casados. Esto que uh -huh. nos ha retenido el uno al otro. No es más que la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Así es. Que cometemos errores. Cometemos faltas. Sí. Pero qué hermoso es cuando existe el perdón. Amén. Y la rectificación de las cosas. Entonces si yo no quiero que ella se vaya o ella no quiere que yo me vaya tenemos que estar en, ese, en esa armonía claro claro amándonos respetándonos y, en esa comunión en esa comunión y más con, con el señor con nuestro padre ahora imagínense tenemos años de estar juntos bueno o sea en matrimonio obviamente no nada más junteditos así no no no en matrimonio <risa> <risa> con compromiso claro y no se imaginen ustedes la bendición que ha sido cuando ella oró por mí. Cuando Amén. yo andaba perdidito o perdidote. Así es, así es. Pero ella sintió de Dios tener que orar por mí. Y miren el cambio. Amén. Es que realmente este uno humanamente... este Muchas cosas, o sea, no, no, no puede uno hacer lo que Dios puede hacer, por eso tenemos que recurrir a Él y, y, y yo estaba en esa fe y en esa confianza de que Él lo podía hacer y lo, lo que yo me puse a hacer fue primeramente pedirle perdón a, a mi padre por todas mis faltas, mis pecados, mis errores, todo lo que yo había cometido, este, entonces, yo empecé a orar, empezó a haber un, un quebrantamiento de, dentro de mí, y, y, y, y ya entonces el, el Señor este, empezó a hacer la obra, me empezó a liberar, me, empezó, me empecé a sentir pues, mucho mejor, me, me empezó a dar la paz y, y, y todo eso que yo este, pues, estaba a falta de, de todo eso. Entonces ya este, el Señor... El, el, el Señor me, me, me reveló una palabra muy muy grande este y es precisamente la palabra de la oración uh -huh. la oración que es muy importante como diciéndome señor sigue orando hija sigue orando yo lo hago eh, y oraba todos los días todos los días todos los días yo oraba delante de mi Dios y, y, y, y era era mi anhelo mi deseo delante de él verdad que él tocara el corazón de mi esposo porque para mí era, era muy difícil. Entonces, este bueno, esperé un tiempo yo oré, oré, oré, no sé, tal vez tres, cuatro meses eh, de, de oración. Y yo siempre, siempre, todos los días yo esperaba, esperaba ver cómo el Señor me iba a presentar eh, eh, esa petición porque yo la estaba esperando. Yo la estaba esperando. Y todos los días yo estaba bien, bien alerta, este... Pues yo quería ver, yo quería ver. Y bendito sea el Señor porque... porque ya viste. <risa> él, él lo hizo, él lo hizo. Y pues alabo y bendigo el nombre del Señor y le doy gracias porque yo nunca jamás pensé hasta dónde el Señor nos iba a llevar. Y pues la honra y la gloria es para, para nuestro Dios. Imagínate para estar a nivel mundial... Sí, verdaderamente que es, de los videos, es, es un privilegio este, todo esto y bueno, pues únicamente alabamos y glorificamos el nombre del Señor y, y siempre este, pues dando, dando, dando, dando, dando, porque es la manera en que uno puede este, pues agradecer y, y, y sentir el amor de Dios para con la humanidad también. Ok, mira. Para aquellos matrimonios, de esos que nos escriben a cada rato. Sí. Eh, gracias por escribirnos, precisamente. Amén. Eh, y los que nos piden, pues, la, la oración, ¿verdad? Por los matrimonios, por sus familias y todo eso. ¿Qué, qué te pasa si tú haces una primera oración? Uh -huh. Por todas las familias, por, Amén, por los matrimonios. Pues, sobre todo, que el Señor, en alguna forma, en alguna manera... Les ponga a ellos, o a uh -huh. ellas, ¿verdad? Ajá. Eh, el deseo. Porque también hay hombres, estoy recibiendo, eh, pues, aquí, personas, ¿verdad?, que, que me dicen, también varones, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, ya no, no quiero hablar, porque sí, ya, ya, ya el tiempo ya. se nos está yendo. Uh -huh. Pero, el, el... Aquí es un varón el que me está diciendo, ¿verdad?, Ajá. que, pues ya se siente incómodo uh -huh. porque su pareja no sé o su, su, su novia no están ya, bien. Ya, ya ya no sabían yo creo uh -huh. que era su pareja este a, a veces no, no me escriben con mucha claridad sí, pero sí. Eh, y si era la esposa pues, pues más tremendo de que después de un tiempo pues ya no está así es y ya no está porque se fue uh -huh. o pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Dónde sí. estuvo el descuido? Sí. Y como eso, ahí va a estar en el libro, eh, cuando descuidamos los detalles, tengan uh -huh. cuidado con eso. Eh, pues vamos a orar. Amén. Y yo te voy a pedir que hagas una primera oración. Amén. Y, y vamos a orar por, Amén. Por, por tanta familia, por tanta Así situación es. adversa que hay. Amén. Uh -huh. Bueno, pues oremos. Padre. Le alabamos, le glorificamos, dándole honra, gloria y alabanza, Señor. Padre, en este momento, Señor, nos allegamos ante el trono de su gracia, Señor, para implorarle, Señor, y para pedirle, Padre, por todas estas personitas, Señor, que han estado, Señor, viendo, escuchando, Señor, estos, estos espacios, Señor, eh, que hablamos sobre la oración, Señor, que hablamos su palabra, Señor, eh, dándole la enseñanza, Padre mío. En este momento, Señor, es un momento muy especial, Padre, para todas estas personitas, las mujeres que están es hablando, que están escribiendo, que están deseando, Señor, que haya un cambio en sus matrimonios, en su vida matrimonial, tanto como los, los varones, Señor, Señor. No, no sabemos su, su, cuáles son sus problemas, pero usted sí lo sabe, Padre. Pero que, Señor, desde este momento ellos, Señor, se, se alleguen a usted, Padre. En primer lugar, Señor, pidiéndole el perdón de sus pecados, Señor. Que usted, Padre, toque sus vidas, Padre. Que haya ese anhelo y ese deseo, Padre, en sus vidas, en sus corazones, Padre. De hacer esos cambios. Porque esos cambios solamente, Señor, usted puede hacerlos. Cuando hay ese quebrantamiento, ese anhelo y ese deseo de seguir adelante, Señor, con, con la familia, con el matrimonio, Padre mío. Pero únicamente usted puede hacerlo. Usted dice que todo lo que pidiéramos, orando y creyendo, lo vamos a recibir y lo recibimos. Usted puede decirle en este momento, Padre, mi anhelo, mi deseo. Es que mi esposo, Señor, se quede en, en, en la familia, que se quede conmigo, Padre. Pero es, esos problemas que tenemos, Señor, que usted, Señor, quite, Señor, de su mente y de su corazón. Eh, todas esas cosas que son negativas, igualmente de las mías, Padre. Háganos, Señor, unas personas eh, limpias delante de usted y que nos podamos amar, que ese, Amor, Señor, que nos pudimos sentir desde el principio, Padre, que ese amor vuelva nuevamente a renacer en nuestras vidas y que volva, podamos nuevamente amarnos y que podamos, Señor, eh, estar en ese mismo amor, en, es, en esa misma sintonía, Padre, y que todos esos problemas salgan, salgan de nuestras vidas, porque solamente usted lo puede hacer, Padre. En este momento, Señor, le damos gracias, Señor, porque les hemos dado su palabra, Padre, que usted haga, Señor, en sus vidas, en sus corazones, Padre, ese sentir, ese anhelo, ese deseo, Padre, y rompiendo toda atadura, rompiendo toda amargura, toda atadura que haya en sus corazones, Padre, eso, Señor, podemos decirle que lo recibimos en su nombre, Padre, y gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por estos momentos y gracias, Señor, por todas estas personitas que han estado escribiendo y han estado, Señor, eh, confesando cuáles son sus, sus problemas, sus necesidades. Padre, toque, toque cada vida, cada corazón y deles el anhelo y el deseo en sus corazones. Gracias, Padre, por esta oportunidad en el nombre de de su Hijo amado Cristo Jesús y gracias por su Espíritu Santo que está todavía en esta tierra reinando, gracias porque todavía está la oportunidad de poderle buscar y poderle encontrar, gracias Padre en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, aleluya amén, amén amén, amén. pues vamos a hacer amén. la oración la de intercesión Amén aparte de la que acaba de hacer otra mi esposa Aquí están representados cientos y cientos y cientos de correos en esta tableta. Así es. Por bueno, aquí están desde el 2011. Que fue cuando empezamos a hacer los primeros videos. Al principio eran muy poquitos. Ahorita ya son muchos los que recibimos. Hey. ¿Por qué? Porque ya ha ya, ya, pasado tiempo. Más de 420 videos. 420 videos. Pues, algo han, sí, han hecho sí. para que las personas como tú estén aquí. Pero la oración de intercesión es, es, es bien, bien importante, mi amado, mi amado. Porque estamos intercediendo delante del Altísimo por tu bien. Amén. Para que Dios bendiga tu vida. Padre. Le adoramos y oh, le bendecimos. Mi Cristo, alabamos su santo Honramos nombre, y señor. glorificamos su santo nombre, Señor. Gracias, Padre. Dándole toda honra, toda gloria y, y toda palabra. alabanza. Sí, señor. Desde el mismo instante, Señor, que hemos recibido Con un correo. Cristo. Ya lo ponemos en sus manos. Amén. Cada vez que estamos recibiendo santo un correo. Señor. En el nombre de Jesús. Padre Santo. Lo ponemos en sus manos, pero ahora. Lo hacemos de una manera sí, más sí, sí, global, sí, señor. señor. De que todos sí, padre, y cada uno Santos, de los sí, correos señor. que están aquí en esa tableta. Señor, que usted sí, obre Jesús. de una manera maravillosa. Sí, de una ah, manera sí, sí. extraordinaria, sí, Padre sí, Santo. Y que ellos puedan sentir, a partir de ese instante, sí, a partir de ese momento, ese toque especial de sí, parte señor, suya. Señor, así es, Padre. Padre, vale, intercedemos sí, por todos sí. y cada uno de las personitas que nos han escrito sí, mi sí, los sí, que están pidiendo por salud por, finanzas, sí, por sí, sus finanzas por sus matrimonios por los problemas de, de los vicios como el alcohol la droga Señor Señor en el nombre de Jesús esos sí, personas que están en las cárceles que también nos piden la oración para que salgan sí, Señor. Pero hágase su perfecta voluntad en cada uno de ellos, Señor. Sí, mi Cristo, sí, señor. Y perdónenles Jesús, porque no han sabido lo que han hecho. Sí, mi Padre. Y restaure esas vidas. Padre Santo. Restaure los matrimonios. Restaure la salud. Sí, señor. Restaure la, li la libertad. Sí, mi Cristo, Y Padre, a usted le damos honra. Sí, Señor. Damos gloria, y le damos la alabanza. Sí, Padre, gracias. Y quiten toda enfermedad, Señor. Sí, mi Cristo. Diabetes, cáncer. Sí, Señor. Leucemia, Señor. Todo lo que está allí sí, atormentando sus su cuerpos. Señor. Queda arrependido en su poder su nombre. Ha y y nombre es echado fuera. Jesús, sí, señor. Para la gloria de su nombre, Señor. En, el nombre en de Cristo Jesús. Jesús. Aleluya. Sí, señor. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Y amén. amén. no nos resta más que darle gracias mi amado, mi amada por estar con nosotros Amén, así miren, es miren, aquí tienen nuestra página rafaelidatv.com nuestro correo es rafaelidatv.com escríbanos escríbanos coméntenos Díganos también lo que el señor ya está haciendo en sus vidas o ya hizo en sus vidas. Así escríbanos, es. Escríbanos, escríbanos lo que ver un poquito más claro, igual, bueno, aquí está también. Así es. www.rafaeldatv.com en hoy oramos. Bien, y, uh -huh. arroba. Arroba gmail com uh -huh. Así es. Ahí tiene, ahí y ahí en, en esa página está lo más reciente de los videos. Como este, tal vez ya para cuando tú ya veas este video es porque ya lo pusimos allí. Así el, es. O está precisamente ahí en la internet, en las páginas que, son los uh, canales que los tenemos canales. de YouTube. Ajá. Son tres canales, el de Rafaelida eh, TV, el de Hoy Oramos y el de Rafaelida 1, Rafael que es el que ha sido desde el principio. Así es, amén. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias. Eh, gracias. Yo gracias. no pensé que me, nos íbamos a tardar tanto, pero ya nos pasamos de la hora. Santo Dios. Un par de minutos de la, <risa> después de la hora. Bendiciones, bendiciones para todos. Les amamos en el amor del Señor y reciban la bendición de nuestro Padre. Amén. Así es. Del padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compártelo. Sí. Síganlo compartiendo. Compártelo. Compártelo. Así es. Y deja que Dios te siga ama Son amando bendicidos. y bendiciendo por compartir. Amén, así es. Que la paz del Señor sea en sus vidas. Y nos vemos en el siguiente video. ¿Sí? Ok. Nos vemos Bendición. en el siguiente video.